Muy buenas amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel. Eh, ¿Os ha gustado el de Island 2, a mí también, a mí también me ha gustado el Dead Island 2, me ha gustado mucho esos zombies eh, desmembrados y eh, tenemos que tocar el tema de eh, Sony y la cerda, Sony la puerca, <risa> eh, Sonya Malparida, que ya yo creo que sinceramente ahora, hablando en serio eh, voy, os voy a decir realmente qué es lo que pretende Sony, pero antes que nada el ridículo al que se está autosometiendo ellos eh, la, la propia empresa por hacer algo que vean los más aférimos eh, ya sabemos los más radicales de que están haciendo todo lo posible porque Call of Duty y eso es lo que le venden Fijaos, esto es muy como la política, ¿no? Te están vendiendo una mentira y están utilizando los medios para promover esa mentira de que si Microsoft compra Activision ya no va a haber Call of Duty. Y eso no es verdad porque primero eh, ya les prometió que iba a haber Call of Duty. Segundo han tenido que, han pasado ya mucho, porque han pasado muchas cosas, mucho se ha hablado, mucho se ha debatido, han tenido que llegar a muchos acuerdos también y aún así eh, el señor Jimbo eh, cree que es incluso hasta insultante la manera en la que bueno, la manera en la que quiere llevar este tema Xbox aquí y ahora os voy a decir mi opinión sobre lo que realmente quiere hacer Sony con Activision Misa vale eh, al principio he comentado brevemente que esto es un poco como la política y en la política hacen una cosa que es la de dinamitar mucho al oponente no convertirte en la oposición y eso es lo que haces tú cuando como Sony te pones eh, de el, la capa por el mundo por montera te lo llevas lleva por Montera y te vas por todos los países pidiendo un bar. Pidiendo un bar, como en el fútbol, eh, que controle o mejor dicho, que, que impida la compra de Activision Blizzard. Y diréis ustedes, pero, bueno, todo sigue, esto ya lo sabemos, eh, ya, ¿no? o sea de todo el mundo ya pero es que esto no se está haciendo realmente para que ocurra porque no va a ocurrir es, es... a ver si lo entendemos mejor de esta manera ellos saben que no lo van a conseguir que oye que si lo consiguen sería hasta malo para ellos pero ellos saben que no lo van a conseguir ellos están haciendo esto por su público y están haciendo esto para que cuando Microsoft se haga cargo de Activision con toda la que trae Activision Blizzard detrás de demandas de escándalos, de escándalos gordos que los hemos tocado también en este canal se queden con un activismo muy pequeñito, muy bajito o sea, con muy poca capacidad realmente a la que le va a tener que influir mucho dinero que le va a tener que arreglar mucho en, en todo en todo El primero, echar a Bobicotti ¿eh? que eso puede costar unos 300 millones. Echar a uno de los mayores sinvergüenzas eh, del mundo. 300 millones. Alguien que... Si fuera... Si, si no fuera por él. Activision no estaría tan mal como lo está ahora. Pero fue su necedad de... Yo no me voy no me quito de, de, no me voy de SEO de Activision, eh, como hay una junta directiva que le ha tapado muchos escándalos bastante fuertes y desagradables, que también hemos tocado aquí, conocemos sus amistades incluso, conocemos el estado que, en el que estaba la propia empresa a punto totalmente de quebrarse, y desde luego, si esta gente, su única pretensión es no comprar Activision, sino que los otros no compren Activision, entonces, eh, ni quieren activición ni se quieren hacer cargo de activición no, no se van a, a gastar ni un dólar en activición pero es que además van a intentar por todas las medidas posibles y eso os lo garantizo de dinamitar de alguna manera la compra aunque no lo consigan porque el, el golpe de efecto de nos han robado los Call of Duty, eh, también lo van, a, lo van a usar, eso evidentemente con, se actúan como políticos, eh, Sony desde hace años actúa como políticos ante sus usuarios e incluso ante gente que estos ya sí que pagan y son accionistas y todo esto y les miente es un estado mentiroso como lo podría hacer ahora mismo el gobierno de España que miente que va descaradamente no hace falta eh, que profundicemos en la política tampoco pero no os dais cuenta de que de cara a sus usuarios eh, les dice lo que tienen que pensar, lo que tienen que. Eh, los gustos que tienen que tener. No quieren que tengan ningún contacto realmente. No quieren que sepan nada de Xbox. Porque si no saben que se les va. O sea, que cualquiera de ellos cae. Como he visto a tantos en Facebook. que les regalaron una Xbox Series F. Eh, por Navidad. Al final. dicen que es normal también lo veo normal si tú eres de los que nada más que juegas al Fortnite al Apex a War, uh, Warfare Warframe S, ese no, nunca lo he jugado yo pero bueno dicen que está bien y nada más que juegas a ese juego el FIFA que el FIFA ese te lo puedes conseguir en un mes eh, por un euro y te saca de ahí. O sea que básicamente conviene mucho más y es normal también por otra parte que los padres, eh, ya que eh, poco a poco algunos van enterándose de cómo va la movida, pues dicen, pues... Okay, eh, voy a comprarle esta vez, le voy ve a comprar la, la Xbox. Y esa es otra cosa que pasa también. Hay tanto marketing durante 26 años, tanto marketing de Sony y PlayStation, que la gente, cuando tú le preguntas a gente que no sabe nada de, de consolas, eh, le enseñas una Nintendo y te dice, ah, era una PlayStation? No. Claro, pues no le interesa entonces no sabe ni qué consola es para ellos todo es Playstation todo es Playstation bueno pues eh, básicamente ese es el plan maquiavélico y que desde hace mucho tiempo lleva ejecutando la última tontería ya de, de, de este tema ha sido el de, el de, el de decir que oye, que no os puedo traer unos papeles porque es que están escritos en japonés y te lo dice con toda la cara de, de hormigón armado una empresa que es japonesa, no tienen vergüenza eh, no son merecedores siquiera de que se les tome en serio debería de haber alguien con un bate de béisbol en, eh, en la puerta de los juzgados para todos estos tontos que vienen a poner denuncias estúpidas. Lo que le ha pedido Sony, eh, lo que le ha pedido Microsoft, los abogados de Microsoft, es algo normal, tú me estás acusando de una cosa, yo te pido eh, estos papeles eh, y te pido las pruebas sobre lo que tú estás diciendo y te pediré lo que haga falta que eh, eh, eres tú el que me estás demandando a mí no yo a ti yo, tú, te, tú tendrás que demostrar que lo que tú dices es verdad tú eres el que tiene que... y lo peor de todo esto es que cada vez van siendo más las mentiras en un lado le dicen oye, no, esto de, del tema de los... De, de que el Call of Duty es un género único. No me lo puede vender. Y tuvieron que recular. Total, que al final. Dice, bueno, no, eh, entonces... Lo que estás haciendo es liarla. Y cuanto más la lío... Pues mejor para mí. Mejor para mí que... Eh, sí. Bueno, que corazón se lleve a Activision, pero que le va a costar. Se lo vamos a poner muy difícil para que así cuando lo consiga le va a costar eh, la misma vida ponerlos al día, arreglar todos los problemas que tienen acumulados, en fin, miles de cosas. Dejad en la caja de comentarios si os ha gustado este vídeo por favor denle like y suscríbanse al canal yo me voy a ir a hacer un gameplay si puedo desde Twitch y ya veremos a ver qué pasa aquí con el tema de Filmora 12 que me está dando muchos problemas, pero bueno amigos, como digo estados atentos a todos estos Eh, a, a todos estos cabezas de alcohol, ¿no? Que, que llevan dando más de un año una vergüenza épica. Como, eh, como dice aquí mi amigo Pontius, ahora mismo son tendencias y no precisamente por sus exclusivos. Pontius, te digo algo más. Es que todos los días es tendencia por el mismo tema y no por exclusivos. A pocas veces son por algún juego o algo así, o un, o un evento, pero la mayoría del tiempo es porque están hablando de, de siempre de, del tema de Activision. Y estamos hablando del tema de Activision porque el único que está impidiendo que Activision se arregle, reviva, es PlayStation. Así que ya está, es que no hay nada más que decir. Nos vemos en el siguiente programa con ustedes ToxGamer Gamer.